Hola, este es un vídeo del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa en Bases de Datos para la asignatura Fundamentos de las Bases de Datos. Vamos a mostraros lo mínimo indispensable para empezar a trabajar con Heidi SQL en las sesiones de prácticas. Lo normal es que en cada sesión entraras en FBDocs y localizaras la sesión que toca esa semana. En concreto, nos paramos en la primera de todas, la de organización. En la sección práctica te encontrarás el material programado para ese día. Lo primero que ves es la lección de SQL correspondiente. A continuación, una batería de ejercicios a practicar contra MySQL a través del cliente HeidiSQL. Pero antes de poner en marcha el programa necesitas un usuario para las bases de datos que vas a manejar, un usuario y contraseña con el que acceder a nuestro servidor de base de datos. Para ello tienes que entrar en nuestra FBD web, el portal de reservas y exámenes de la asignatura. Te identificas con tu usuario de la EPS. Ahora mismo no hay ningún examen programado, por lo que verás esta pantalla prácticamente vacía. Pero lo que nos interesa es usuario en servidores. Aquí puedes entrar todas las veces que quieras, porque es la primera vez y necesitas los datos de usuario o quieres borrar tu base de datos o porque se te haya olvidado la contraseña y pides una nueva. Nada más solicitar esos datos, la siguiente pantalla te dice cuál es tu nombre de usuario el nombre de una base de datos exclusivamente para ti y la contraseña de tu usuario de MySQL. Con estos datos a la vista, busca por el escritorio o por el menú el acceso al programa HeidiSQL y ejecuta. En este primer diálogo no tienes que escribir nada, directamente pincha sobre el botón Open. Ahora sí, introduce los datos que te han dado en FBD Web. Este es el interfaz de HeidiSQL. Con los permisos que tienes, a la izquierda puedes ver todas las bases de datos que puedes utilizar, desde la tuya, ahora mismo vacía, donde puedes hacer casi todo lo que quieras, hasta las bases de datos de la asignatura, tienda online y ejemplo. Si seleccionas una de las tablas que contiene una base de datos, puedes acceder a su estructura y a sus datos. Puedes ordenar por cualquier columna o combinación de columnas, simplemente pinchando sobre la cabecera de la tabla que estás viendo. La pestaña Query es la que realmente vas a utilizar la mayor parte del tiempo. Si volvemos a los enunciados de práctica, podemos copiar el primero y pegarlo en Heidi para trabajar más cómodamente. Una forma de comentar el texto es utilizar dos guiones y un espacio al principio de línea. Escribimos una consulta, quiero toda la información de profesores. Para ejecutar la consulta, o bien F9 o bien pinchando directamente sobre el triángulo azul. Abajo obtendremos el resultado de la consulta. Nuevamente podemos ordenar las filas según la columna que seleccionemos. Si separamos por punto y coma podremos ejecutar varias consultas. Abajo tendremos, ahora, dos pestañas, dos resultados. Si cometemos algún error de sintaxis nos aparecerá un diálogo y, además, el correspondiente mensaje en el panel inferior. Ya depende de ti que lo consigas interpretar correctamente y encontrar fácilmente dónde está ese error. Cuidado con la base de datos que tengas seleccionada, las tablas que consultes deben pertenecerle. Esto lo puedes comprobar en el panel izquierdo. Una práctica recomendable es seleccionar explícitamente la base de datos al principio de la ejecución. No obstante, a gustos, no es imprescindible si sabes lo que haces. SQL tiene muchas funciones interesantes. A modo de ejemplo, cómo comentar y descomentar líneas de código. Darle formato a lo que escribamos, muy útil en consultas complejas o los típicos guardar y guardar como, si queremos archivar nuestras consultas SQL. Recuerda que en FBDocs también tienes acceso directo a las salidas que se esperan de cada uno de los ejercicios e incluso las soluciones. Un par de trucos más. Se puede seleccionar parte del texto y ejecutar solo lo seleccionado con CTRL F9 o con la opción de ejecución. Date cuenta también de que a los paneles se les puede cambiar el tamaño. Incluso a veces hay información que está oculta por culpa de un compañero que estuvo trabajando en el turno anterior. Por último, para que el panel de información funcione, deben estar activadas las preferencias adecuadas.